Buenas, ante todos me presento con la soledad de la dicta company, de mente mal parí, que por las calles no confías en caretas ni disfraces. Prefiero los compases que tus falsas patrañas, ya lo de mi más daña. Abra un poco más su mente, detalle lo coherente y mire fijamente porque solo usted lo hará cuando el silencio lo arrope y tome el espacio en que se encuentra. Mientras, quemaremos el color verde para elevarnos del estado y sobrepasar el grado Dopado está el demonio, aquí en la cabina Haciendo lo que soy, hoy Será algo diferente, aunque pocos lo entiendan Tenta más la suerte para que pienses El dejarte cuando más solo te sientas Y nadie te comprenda Detenta, observa, piensas en la pieza que faltaba De tu completa hipótesis, sí, sí Pa' las rimas de largo alcance Pa' los platos, la pintura Los riders, los breakdances Alce mejor este enfoque Solo somos dos que cabalgan esta base Con OCB y el Temo para armarme y fumarme lo que queda de mis recuerdos De la caja del pensar que sin llave los traiciona Toma la decisión que creas correcta, Los firmes nunca intentan lo que no vale la pena en este mundo amargo que arrastran las personas, canallas, cobardes sin valor mientras que este autor seduce a la musa recitando estas palabras para la mente abra y abrace al sentido ido no perdido camino sin destino pero buscando un motivo asesinando esta pauta hablé con mi persona en este punto irremediable que firme se mantiene no quien sino los quienes malogran tus patrañas suenan las malas mañas que escoñetan a tu ego certero guerrero que persigue a tu alma y a tu sucia mujer suela en esta jera de mentirosos y rameras donde la felicidad la pesan con gramera que destroza luego el grinder para enrollar papel. En esta subversiva, camino con sigilo, buscando sonidos estricto. Mis amigos solo cinco, pegados a mi mano y en vano. Ya no son estos días que demuestra que esto vale. Vale, vale. Demente mal parí, que por las calles no costaídas. Lo firme, nunca intentan lo que no vale la pena. No vale la pena. Really for my niggas enterrable. Sonido estricto mis amigos solo sigo Rescata como un balón